Bueno, Sarluk, ¿cómo estás querido? ¿Bien? Malísimo. <risa> ya empecé mal. <risa> Malísima la pregunta, ¿eh? Estoy re bueno, ¿qué pasa, Londito? ¿Qué tal? ¿A qué estamos? Bueno, la cuestión es que estamos con el señor Sarluk aquí, riéndonos un poco y pasándola bien. Porque, bueno, nada, nos ha pasado. Nos ha pasado algo que no vamos a decir. Porque. O sí, o sí. O sí, puede ser. No, depende. Sí, necesitan una explicación, ¿no? Sí. Eh, bueno, hemos. Bueno, Sarlux, le voy a explicar qué pasó. <risas> Te tira el muerto a vos. Bueno, odio. yo se lo explico, señores. Mirad, eh, escuchadme atentamente. Y vamos a grabar un vídeo en bot NA con Nandito Capo aquí. Exacto. Y lo que nos pasó fue que me pasó una cuenta de sheriff de estas que tú me matas y te doy 250 de oro. Exacto. El caso es que nos mataron una vez nada más. Se llevaron un <risa> poquito oro, la verdad, la gente. Bueno, pero aparte, aparte íbamos a grabar un vídeo re bueno, boludo, re bueno. Y fue un problema porque el servidor se puso en mantenimiento. Pero lo peor de todo no es eso, lo peor de todo es que aquí Nando, el señor Nando se despertó a las 5 de la mañana para grabar un vídeo y viene Wargaming y le, y le tumba al server, pero ¿qué pasa jefe? ¿Qué pasa jefe? No, no, no. no. Dile eso. a Felipe que entienda el server, hombre. Sí, sí, ya le, le acabo de mandar un whatsapp a Felipe, así que mejor que se levante y nos ponga los servidores como Dios manda, para eso pagamos. O acaso nuestra plata no vale, loco. En serio. Hombre. Por favor, les compré un tanque premium una vez, hace mucho. Che, eh, ¿vos sabés que Wargaming me regaló los tanques? Te regalan los tanques, claro, como eres contributor. Sí, Imagino tal. que te darán cositas. A mí también me dieron cositas en su día. Ah, y él porque esperó. No, no, <risa> por contributor, fue? cojones. ¿Vos fuiste CC? Claro, en, en Spanish Community, bro. Ah, mirá, no sabía eso. Bueno, ya tenemos charla, boludo. Mirá, no sabía eso. Pero, muy, pero muy, muy poco tiempo, eh, también te lo digo. <risa> ¿Cuánto? ¿Un par de meses? No, ni eso, yo creo, como mucho mes y medio, yo creo Ah, bueno, bien, bien, bien, pensé sí, que me ibas a decir, tipo, cinco días Así que la gente quiere saber seguramente si si vas a volver al WOT, si no vas a volver, si, si si es verdad que vas a estar regalando un año de cuenta premium, la gente quiere saber eso O el muerto que te tiré un año, boludo, ¿sabés qué? Te, bueno Te fundís, boludo yo no sé, no sé qué está diciendo aquí el brother, <risa> pero bueno, vamos a contestarle apropiadamente. Eh, a YouTube, señores, eh, ya he vuelto. Si hay alguien que se lo pregunta y demás, pues hay gente que ya lo sabe, que ya estoy subiendo vídeos y demás. Eh, sí he vuelto a YouTube y a Twitch, eh, voy, voy volviendo también poco a poco, pero sobre todo YouTube, que es digamos, la red principal donde yo subía vídeos, ya he vuelto. Eh, ¿Para quedarme mucho tiempo? Espero que sí, sí. porque estoy subiendo vídeos de manera consistente, más o menos, y bueno, por lo que me dure la paciencia y no me pete una vena jugando a bot, pues ahí seguiremos. Tenés que seguir sentado en el Monte Everest eh, haciendo flor de loto, ya te dije, boludo. Amor y paz, sí, sí. te pones un par de velas a los costados, tampoco tantas velas porque va a parecer un cementerio, pero eh, ahí como relax, te tomas un poquito de agua, te vas a caminar, respirás, volvés, tranqui. Claro, eso... Eso es como el ritual tras cada partida de bot, claro. Exactamente, boludo. Pero, pero, escúchame, luego lo del, lo, eso de que yo regalaba un año premium, yo no sé eso de dónde salió, ¿eh? <risa> eh, en, rumores, rumores, vos sabés que la gente habla. Quería saber si vos lo confirmás o lo negás, nada más que eso. Yo, yo no sé nada del tema, brother. Buenísimo, listo, listo, lo negamos, lo negamos, no pasa nada, boludo, no, no. Se nota que el señor Sarlow no quiere poner plata, no pasa nada. Además, ¿cuánto vale un año, boludo? Una fortuna, no tengo idea, boludo. Yo creo que llevo para un año y me fundo, boludo. ¿Un año? Que... Creo que eran 90 euros europeos, creo. Bol. Tengo que vender hasta los calzones, boludo, para pagar eso. Eh, le digo a la gente que estoy muy contento de que haya vuelto a usar, porque mmm, era un chabón que yo veía cuando arranqué a jugar al Watt, cuando jugaba mal, ahora sigo jugando mal, pero por lo menos evolucioné un poquito, y, y aprendí un montón de cosas de él. Y me encanta, me encanta porque, como estábamos hablando hace un ratito, off the record, fuera de, de, de cámara, por decirlo así Que hay un lugar en la comunidad española que, que, que está un poco vacante con el tema de los videos Y para mí, Sar, en este sentido, le venís a la comunidad, no solamente española, sino hispanohablante de, de América Latina también, le venís como anillo al dedo, como se dice acá en Argentina Le venís pipí, cucú, perfecto, boludo, porque la gente que me ve a mí, sí Puede aspirar a, a jugar de cierta manera hasta cierto punto. Pero yo soy un jugador normal. Es más, mi buen 8 es azulito ahí. Tranqui, ¿entendés? Que no, no, no es que soy un super mega pero. Y a veces tengo partidas como las que tuvimos <ríe> hace un rato, ponele. Eh, ¿Entendés? Pero. pero bueno, que no es... hablaremos nunca. <ríe> pero bueno, eso. Eh, nada, Aquí me estarán te... un trozo de, de la partida. No, no, no, no, no, cero, cero, cero. Eso. Eh. Eso no se puede mostrar, boludo. Eso queda bajo llave, chabón. olvídate Eso no, eso no, no. Cero, cero, cero. Eh, vamos a poner... A ver, vamos a explicar a la gente que había mucho, mucho lag, mucho ping, ¿no? Ponele. Sí, sí. Entonces, ¿los tiros iban a cualquier lado? No, es que no se puede así. Claro, claro puede no, no, no. <risa> Culpa del servidor y ya está, boludo. No pasa nada. Eh, yo me siento súper acogido porque Nando, aparte, desde el primer momento ya me estaba hablando para hacer alguna colab y demás, y yo realmente me negué porque... Te hacías el lindo, decía la verdad. Yo break. se lo dije. A ver, yo se lo dije a Nando. Yo ahora mismo estoy como el canal, lo abierto de nuevo. Tengo poquitos subs y no, veo, no lo veo justo hacer un vídeo con Nando, porque Nando tiene ya, el tío ahí, sus 5200 suscriptores. Es una comunidad que él ha construido con su esfuerzo y su sudor. Ya, yeah, yo odio, eh, pues, este tipo de cosas, por ejemplo, de hacer un vídeo con él, venga, todos los subs a canales, ah, no, eso no, no me gusta esas cosas, entonces no quería hacer un vídeo con él, pero al final he cedido, pero porque Nando también se le ve un tío muy buena onda, como decís ahí en Argentina, y uh -huh. al final, pues, aquí estamos grabando esto, sabes lo que te digo. Eh, Está es muy bien el chón no quería aprovecharse de venir acá a mi canal, y yo le dije, vení. Vení, vení, y tampoco quería quedar pesado porque, O sea, él que no quería quedar mal conmigo Y yo que no quería ma quedar mal con él O sea, estuvimos 6 meses boludo más o menos así Definiendo para que él venga acá Porque ya te digo, o sea, yo no quería quedar como Mirá, este que me rompe los huevos acá El argentino este me hincha las pelotas Y él no quería quedar como un interesado Que venía a mi canal, o sea Básicamente esa es la interna que tal vez la gente no sabe Pero... Pero que nada, al fin y al cabo, la idea es pasarla bien Que él la pase bien, que yo la pase bien Que ustedes del otro lado la pasen bien Y que se suscriban al canal de Sarluk y ya está, no hay más Y al canal de Nando, sobre todo Es que lo importante es que la gente se entretenga Con lo que hacemos, ¿o no? Obvio, ni hablar Igualmente te digo, ya, ya te voy a agarrar mano a mano déjame que averigo un par de cosas y te voy a agarrar mano a mano Y vas a ver, boludo Te voy a demostrar, te voy a demostrar Lo que puede hacer un argentino Un, sí. un argentino entrenado Ahora que habla de argentino entrenado, yo voy a decir una cosa aquí, que quede, que quede, que quede, que quede, que quede vídeo. Esto lo pones en el vídeo, este trozo lo pones. Fernando, y, eh, Fernando, digo, Nando y yo eh, íbamos a hacer un 1 vs. 1. Pero por las cuentas de Sheriff, eh, pues me comentó que no se podía, además, le van a dar una respuesta más tarde y demás. Pues tal, que íbamos a hacer Nando y yo un 1 vs. uno que iba a quedar fetén en el vídeo. Pero al final, pues por eso mismo no lo hemos podido hacer. ¿Qué pasa entonces? Pues que queda pendiente. Ese 1 vs 1 queda pendiente y te miro a la mirada ahora mismo por la cámara, aunque no se esté viendo, pero te estoy viendo la mirada. Uno estoy... vs 1, Nando, queda pendiente. Te estoy haciendo, te estoy haciendo I see you en la cámara, así que ya verás, ya verás, I see you, Sherlock. Te voy a seguir a tu laburo, te voy a seguir hasta cuando vas al baño, boludo. Vas a ver. Bueno, tampoco, tampoco. <risa> un enfermo, boludo, un friki de mierda. ¿Hace cuánto que juegas, boludo? ¿De 2012? ¿2011? 2012-2011, sí. En eh, la Navidad de 2011 fue cuando me creé mi cuenta. Boludo, pero tenías… ¿Cuatro años? ¿Cuál tenías? cuatro años que tenías dos años? <risa> Estaba en pañales no, creando la cuenta. Eh, ahora. No, tendría 12-11 años, me parece. Yo me acuerdo que empecé con la cuenta de mi padre, porque mi padre se creó una, jugó él, luego me enseñó el juego y yo aprendí un montón de mi padre al principio y luego ya después de jugar con la cuenta de mi padre un tiempo, me saqué mi propia me creó mi cuenta, yo no sabía yo creo ni, ni cómo se creaba, me creó mi cuenta uh -huh. y eh, no solo era mía sino que de mi hermano también, por, de ahí el nick de Sarluk, porque Sar soy yo y el Luke era mi hermano y empezamos a jugarla y tras un tiempo creo que cuando llegamos a las 8.000, 9.000 partidas en esa cuenta de Sarluk ya mi hermano se creó otra para él. ¿Cómo, cómo le fue a tu hermano? A mi hermano, pues, ¿Juega bien? Eh, a día de hoy ha mejorado bastante. No ha jugado de manera muy consistente, la verdad. Se crió su otra cuenta. Tenía momentos que jugaba un montón, luego lo dejaba, se iba a jugar con su amigo al Minecraft. No. Luego volvía y, bueno, y así. Pero que ahora mismo juega a nivel, digamos, de, por decirte un número, jugará a un nivel de, yo qué sé, 1800, 1900 de Win8, quizás, no lo sé. Está bien, no estamos. Está bien, relativamente bien. Eh, bueno chicos, ya tenemos el título del video. Salud critica a su hermano por cómo juega. ¿Listo? No. <ríe> te armaba un quilombo familiar, boludo del chaval. Si la pregunta te parece muy pelotuda, vos respondele igual. Porque estoy improvisando, no tengo idea. El color? Rojo. ¿Equipo de fútbol? Barça. ¿Edad? 22. ¿Nombre de mujer? Eh, Natalia. ¿Nombre para un hijo? Eh. Artur Equipo, equipo de. <risa> <risa> equipo de fútbol equipo de Argentina. De fútbol, ¿no? En Barcelona, eh. no, de Argentina. respondiste mal, ah, listo. Eh, me tenés que donar 100 dólares. boca Te agradezco, sos crack. Comida preferida: Sushi. A la mierda. ¿En serio? Mm, no es que sea mi preferida a lo mejor, pero sí me gusta bastante. Okay, a okay. mí me gusta el sushi. Algo que odies. Artillería Me cagaste hijo de puta Me cagaste porque te iba a preguntar algo que odies después del WOT O sea, ya con esa me cagaste la otra pregunta eh, Algo que ames en la vida hacer eh, um, Entrenar con pesas. Sí, ya te dimos en los directos Que sos Terminator Y bueno, ya te digo Sart Te agradezco Espero que toda la people que me está viendo Se vaya después de esto Primero que dejen like acá Si no estás suscrito acá, que te suscribas si no me donaste, bueno, ya me tienes que haber donado Miren todos los que han, boludo, pero Esto, me da toda la gente que me donó Shartan, Kuche, Chapo, Harold, Redstyle, Juan Díaz, Alvarito, Kevin, Darmouks, eh, Gian, Nacho, Centurion, Abrecranios, Condor, eh, Lael, bueno, pff, bueno La Ciber, cabrón, que tiene una mansión con jacuzzi, ¿sabes? Una mansión, bueno, mansión, boludo Son un par de chapas, puestas una arriba de la otra y yo le digo mansión, boludo Para hacerla sentir un poquito más confortable, nada más Así bueno, que... pues yo os mando un abrazo a ti, a todos los subs de Argentina, Latinoamérica y España también, a todo el mundo. A todo el mundo un grande abrazo y pues listo. Bueno, querido, esperamos verte de vuelta aquí en, en, en, en el canal y en los, en los campos de batalla, que, que es un placer que estés de nuevo. Te mando un beso en cada mejilla y en la frente. <risa> un placer, brother, tío. Bueno chicos, esta parte final la voy a estar grabando por separado, digamos, porque quería hacer una mención especial y quería realmente que, digamos, que si disfrutaron el video, eh, si la pasaron bien, tanto como la pasó Sark, creo que lo hice sentir bien, y, y como la pasé yo también, nada, que apoyen el video, que, que le den ese like, que lo compartan, que se suscriban al canal, realmente, si lo disfrutaron, porque ya les digo, esto fue una lo, lo venimos produciendo hace muchísimo tiempo Y la verdad que yo hoy realmente cumplí un sueño eh, Me costaba un poco decírselo en la cara eh, Ya seguramente la próxima vez ya tenemos más confianza Y nada, está todo bien, pegamos buena onda Pero piensen que Sara es una persona que yo admiro muchísimo Porque era el, el, el ideal, el sueño que yo tenía cuando empecé esto Y dije, wow, ojalá algún día pueda estar con ese chabón y bueno, eh, hoy pude grabar con él después de un montón de tiempo y la verdad que hoy es un día muy especial para mí porque pude cumplir realmente un sueño. Por eso les pido de corazón, en serio, si, si disfrutaron el video, si la pasaron bien y quieren que les muestre bien todo lo que, todo el material que tengo que hicimos con Sark que hicimos un montón hoy, creo eh, que, es que estuvimos como una hora y media en realidad. Eh, lo apoyen este video y le den ese like Y se suscriban acá a mi canal Que vayan al canal de ZAR, que lo apoyen también Porque la verdad es que se lo merece Hace muy buen material y está volviendo de vuelta Justamente al WOT Así que estaría bueno que lo, que lo apoyemos Así que bueno chicos, nada, eso Les agradezco un montón, infinitamente A todos que me, me dieron Esta posibilidad, porque también es gracias a ustedes De poder cumplir mi sueño Que era eh, jugar una partida Con ZAR y encima Tenerlo aquí en el canal Nada, un placer total Gracias, Sart. te lo digo ahora al final No te lo puedo decir en la cara, boludo, porque me da Mucha vergüenza eh, Así que esto, nada, muchísimas gracias A vos y a toda la gente Adiós, nos vemos en la próxima Chau, chau